Gracias Presidente, Presidenta perdón. Yo quiero empezar reivindicando La actitud y el comportamiento de todos estos tiempos De los trabajadores del subterráneo Nucleados en la, aso en la asociación gremial No reconocida y sin personería gremial Que todavía el gobierno nacional no le da y quiero reivindicarlos, porque el proyecto que envió el Poder Ejecutivo nos estaba diciendo que el problema del subte, del pésimo servicio del subterráneo, eran los trabajadores y las medidas de fuerza que tomaban para mejorar sus condiciones laborales. Y ellos demostraron, en todas estas negociaciones, todo lo contrario. Hoy acá se está votando una ley de subte y se está llegando al consenso que se está llegando gracias en princip principalmente al trabajo que llevaron adelante los trabajadores y los dirigentes gremiales del sindicato. Sin el trabajo de ellos, hoy Macri no iba a tener ley de subterráneos. Y sin embargo, en el mismo momento que los trabajadores estaban acá mostrando toda su predisposición, Metrovías le comunicaba que les iba a pagar la mitad del aguinaldo que les correspondía. Mientras los trabajadores estaban acá reunidos con todos nosotros buscando vías de soluciones en temas que incluso pueden no satisfacerlos del todo y dejarle alguna duda como también nos la deja a nosotros, Metrovías seguía echando leña al fuego. Y con esto quiero dar una de las razones fundamentales por las cuales nosotros lamentablemente no vamos a poder acompañar este proyecto. Y digo lamentablemente porque desde el mes de marzo desde el que se trató el conflicto entre los dos gobiernos, nosotros vinimos proponiendo todo tipo de soluciones para el subte, para tener soluciones sensatas, aún resignando nuestra propia visión del subte, que claramente es que el subte tiene que ser prestado por el Estado y no por un privado. Pero nos encontramos acá con tres cosas que para nosotros son insalvables y que entendemos que para los que van a acompañar, que básicamente son los dos gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, no lo sean. Y ese es el debate que tenemos que dar de cara a la sociedad argentina. El primer debate es que este, contrato, este modelo de proyecto de ley nos lleva irremediablemente a seguir con Metrovías hasta el 2017. Porque si no lo hacemos, Metrovías tiene un derecho indemnizatorio en contra del gobierno de la Nación y también en contra del gobierno de la ciudad. Esta es una ley que nos lleva a Metrovías. Y como nosotros lo venimos diciendo desde el primer momento, no son los trabajadores el problema del subte, es Metrovías el problema del subte. Y con esta ley... Aunque se le cambien algunas cosas, aunque se le cambien los negocios colaterales, que no reconozco, reconozco que es un avance y es un reconocimiento oportuno, pero totalmente insuficiente porque Metrovías tiene montada toda una red de proveedores que ha vaciado el subterráneo, ha vaciado los recursos del subterráneo y ha enriquecido al Grupo Rollo con diferentes proyectos que ha desarrollado a partir de estar en el subterráneo sin dejarle nada al subte y sin dejarle ningún beneficio tampoco a los usuarios del servicio. En un contexto donde el gobierno nacional ha puesto mucho dinero en el subterráneo en todos estos años, que no se han visto reflejados en mejoras, al contrario, el servicio ha ido empeorando día a día. El otro punto es la visión de cómo se tiene que gestionar esto, cómo se tienen que gestionar los recursos públicos que vamos a estar poniendo en el subterráneo. Y acá aparece el modelo debido de gestión de los servicios públicos. Yo lo hago como se me parezca y encuentro los mecanismos legales para evadir todo tipo de control de cómo manejo esos recursos. Y la verdad es que nosotros venimos batallando desde hace muchos años en contra de esta política que saca recursos públicos del control público y que los pone en una oscuridad a la cual no accede nadie que son los famosos fideicomisos. Y no nos parece coherente que mientras criticamos ese manejo de los recursos que se hace a través de, los, de la política de subsidios en materia energética, en materia de transporte ferroviario, hoy nosotros estemos reproduciendo ese esquema. Porque en una república, en una democracia, no hay gobernantes buenos ni gobernantes malos. Hay gobernantes que tienen que ser controlados. Y el uso de los recursos públicos es el principal resorte para controlar a los gobernantes. Y acá lo que estamos diciendo es que toda la plata que entra al subterráneo, incluso el endeudamiento que se está planteando, entre a este fideicomiso y además le estamos dando la autorización de con toda esa plata se puede endeudar a partir de ese apalancamiento de toda esa plata que se genera en el fideicomiso sin ningún tipo de control. Y vaya paradoja, hoy le estaríamos votando un endeudamiento y mañana no necesitaríamos votarle nada porque a partir de la plata que reciben en el fideicomiso no necesitan ninguna autorización porque ya le estamos autorizando a que se endeude con el respaldo de ese fideicomiso. Y la verdad, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que debe ser la gestión de los recursos públicos. Y tampoco, tampoco creemos que sea necesario declarar ningún tipo de emergencia. Estamos como estamos porque el subte se viene manejando como el tren con emergencia. La emergencia es parte del problema del subterráneo y está totalmente asociada a esta idea de los fideic del fideicomiso. Lamentablemente, esos han sido puntos, todos estos han sido puntos que, como bien decía el diputado Basteiro, estructuran la ley que nos están pues, poniendo a consideración. Y es lo que nos impide, sobre todo que ustedes nos están planteando, la continuidad de Metrovías, la continuidad de Metrovías incluso definida y resuelta antes de que esté resuelta la auditoría. Con lo cual, ¿para qué se hace una auditoría si ya la tenemos de vuelta a Metrovías con una amnistía que se le da por todo lo que hizo hacia atrás? Ponemos que en 60 días de dictar esta ley tiene que estar cerrado un nuevo contrato con Metrovías. Pero tenemos 120 días para hacer una auditoría sobre lo que ha hecho Metrovías y además... Eso que ha hecho se restringe a los últimos tres años, nada más. Ahora, nosotros teníamos una propuesta y nosotros propusimos caminos, no nos quedamos en nuestra posición ideológica de decir que el subte tiene que ser estatal. Le dijimos al, al, al, bloque, de mayor, al bloque del PRO, hagamos una auditoría, y después de lo que dice la auditoría, Hagan lo que a ustedes les parezca hacer, pero háganlo ustedes. No nos piden a nosotros que acompañemos las cosas en las que no creemos, las cosas que consideramos que son la raíz del problema. Y dijimos esto porque somos responsables, porque queremos que la ciudad se haga cargo del subte y porque queremos ganarle la el gobierno a Mauricio Macri en las elecciones. No queremos buscar ningún atajo para que Macri no pueda gobernar como le parece que tiene que gobernar. Ahora, así como le hacemos eso, ustedes no nos pueden pedir que nosotros le entreguemos un cheque en blanco para hacer las cosas como le ustedes les parezca, sin ningún tipo de control, y además con una empresa que en todos estos años lo único que ha demostrado es el interés de enriquecer a su accionista y perjudicar a los usuarios. Son estas las razones, en resumidas cuentas, por las cuales nosotros no vamos a acompañar el proyecto que nos están poniendo a consideración, aunque vamos a votar como un reconocimiento, una demanda histórica y como una, manteniendo una coherencia con una demanda histórica que nosotros tenemos, que es que la ciudad se haga de cargo del subte, los artículos 2 y 3 que definen que la ciudad tiene que asumir el servicio del subterráneo de Buenos Aires. Muchas gracias y nada más. señor. Gracias, diputado.